Un trabajo de ahí, ahí está mi carta carta a ella también yo escribo en el jaya de Manuel Mora Serrano un trabajo de también hay un trabajo de Claudio Espinal llamado José Rosa sobre el poeta regional mírenlo ahí el poeta nacional Mora Serrano un premio bien ganado, de el callo Claudio Espinal, léanlo para que ustedes vean que tenemos que sentirnos orgullosos, y el, el, el editorial de mi amigo Adriano Cruz, el que era dueño del Jaya, que ya es el pueblo, ahora es el pueblo dueño del Jaya, Adriano lo hizo, lo, lo escribe, lo administra, amanecen trabajando, por eso es del pueblo, eh, el editorial por ahí está, quiero también invitarlo ahí está el, plan, el plan, planteamiento de doctor Almanza por un mejor uso del Club Esperanza cualquier cosa hagan con el Club Esperanza, menos dáselo al ayuntamiento ni a Bellas Artes con esa pendejada no se juega eso es lo único que nos queda como instrumento histórico de, de la zona miren esto que ustedes ven así, esta noticia, son de la loquera que he dicho, de la loquera que ha dicho aquí. Si quieren, de la loquera que yo he dicho aquí, miren, el presidente, que no es un presidente nada, es una marioneta que lo único es que tiene billetes, es de un país pobre, pero él como, como todo presidente de Haití, que han sido ricos y terminan siendo ricos, hasta él es sacerdote que fue presidente, se llevó unos dólares y hoy vive en África y vive allá como un príncipe, que era, él es sacerdote, a ver cómo se llama, se me olvidó, estudió aquí, dominaba el español bien, Haití pide apoyo a la OEA, ¿saben lo que es pedir apoyo a la OEA? Manden guardia, vengan e invada esta vaina, eso es lo que está pidiendo ese moreno. La posición mía de que a Estados Unidos le interesa formar una franja que se llamaría el tercer país, eso es lo que haría Estados Unidos, tomar la frontera y convertirla en una zona que ni pertenezca a Haití, ni pertenezca a República Dominicana, que supuestamente tenga gobernadores representando a Haití a Dominicana, pero a última instancia es un sitio para cuando Estados Unidos quiere explotar, aterrizar aviones, para amenazar países de Centroamérica, hay esas francas, esa zona, esa zona ahí que estaría franca, que se le llamaría el tercer país libre, para que Estados Unidos haga lo que le dé la gana. Ya este negro, este carajo que no es un intelectual al favor de Haití, es lo que es un tipo rico, como son todos los que han sido presidentes, eh, pidiéndole el apoyo a la OEA, señores, esa guerra entre nosotros, no la quita nadie, esa guerra, eh, ahora mi hermano me va a recordar, ¿cómo se llama que era sacerdote? Dime, hermano. Aristí, Aristí. Aristí, que estudió aquí sacerdote, Después se salió de ser sacerdote Se casó Y hoy vive en África Ay, sí, sí. Aristí Gracias hermano Ay, sí. Que estudió aquí sacerdote eh, Va a decir algo más Ay, sí, No, no, no. Está bien Entonces Aristí Ay, sí. eh, Fue un sacerdote que Era pobre pero se fue de Haití Con unos dólares Que hasta encontraron dólares en su casa No le dio tiempo de recoger todo entonces, eso que ustedes ven, que este le está pidiendo a la OEA, eso es parte del trabajo de este carajo de la OEA. Luis Almagro, Luis Almagro, esto es una amenaza a todos los países de Centroamérica. ¿Sabe por qué está pidiendo eso? Porque Rusia acaba de decir que quiere apoyar a Haití, Rusia, para que entienda que la posición geográfica, minera que tiene Haití, República Dominicana hasta Rusia quiere apoyar a Haití le va a mandar vacuna inclusive, Rusia Haití, entonces este carajo que un representante de los Estados Unidos eso es una forma de decirle a Rusia cuidadito eh, cuidadito que nosotros antes de ustedes cualquier cosa estamos aquí y eso de que yo le decía a ustedes en estos días que el canciller decía que República Dominicana tiene buenas relaciones con Estados Unidos, tiene buenas relaciones con China, Tiene, yo le decía, es un disparate. Este país, cuando se acerca a China, recibe una pela, le dan pao, pao. Cuando República Dominicana hace coqueteo con China, eso paga su precio. Ustedes ven esas vacunas que viene de China comunista que supuestamente está en aviones que no salieron antes de ayer porque hay una tormenta eh, de nieve o de polvo la, la cuestión es que la vacuna y eh, supuestamente llegaban anoche con esa pendejada no se relaja eh. la vacuna es algo de emergencia y cada vez que yo veo el canciller hablando de que, que República Dominicana tiene buenas relaciones con Estados Unidos y tiene buenas relaciones con China, eso es un disparate. Eso es totalmente un disparate. Estados Unidos no juega eso. El único que pudo jugar un poco con respecto a préstamo fue Lili. Lili, eh, Ulisse Rox el único que pudo jugar con préstamo con Francia y Estados Unidos con préstamo porque era un tigre altamente habilidoso pero Estados Unidos no permite que ahora en la actualidad tú juegues con China y quieras jugar con Estados Unidos eso que ustedes ven ahí que este prieto este moreno ideológico le está pidiendo a la OEA Apoyo, le está diciendo, invadan, traigan todos los guardias que quieran. Esto es otra vez, los cacoazules, que no hicieron nada. Lo que hicieron fue llevar enfermedades a Haití, corromper Haití y toda la frontera. Yo estuve en Dajabón en la época que estaban los cacoazules de la OEA y Dajabón creció los cabareces. De ahí inclusive tenía, antes de ser senadora, eh, la loca esa, la, que no tenía mucha formación, ¿cómo que se llama? Sonia Mateo. Sonia Mateo. Tenía un carruaje y ese carruaje vivía lleno de, de los guardias cacoazules que de noche, los fines de semana, se pasaban a beber y a cuerear ahí en la frontera. Y crecieron muchísimos restaurantes y todo ese tipo de cosas. O sea que realmente no aportaron, duraron en Haití. Lo único que hicieron fue que ahora en Haití aparece niño prieto con los ojos verdes. Niño prieto con los pelos medio raros, medio Centroamérica. Preñaron más que el carajo, pero no hicieron nada. Y este, ese tipo es una cuestión de amenaza. Por eso... Eh, le agradezco a Félix Suárez la llamada de anoche, el conversatorio que permanecimos un tiempecito conversando, porque ahora se han inventado una, un paquete de, de lucha y de reivindicaciones, de lucha que no son el problema real de este país.